Un menor de 15 años, el cual se omite su nombre por razones legales, residente en el sector Las Colinas, resultó con herida de bala en un hecho ocurrido en horas de la noche del pasado martes. El menor presenta herida de arma de fuego en el tórax derecho según diagnóstico médico. Actualmente él se encuentra estable, él tuvo una herida de proyectil con entrada en el tórax superior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 ¿Cuál es el procedimiento doctora Nadia entonces en lo adelante? Porque tiene la bala todavía adentro, entonces ¿qué se procederá? ¿Cuál es el... No, eso se, se, deja, se deja a evolucionar, cuando la bala termine su trayecto, entonces si es posible en ese momento se lleva a cirugía y se extrae el proyectil. De acuerdo al informe de la policía, la herida que presenta dicho menor, se la ocasionó de manera accidental un tal Randy, con un arma de fabricación casera tipo chilena. En ocasión que estos se encontraban supuestamente probando el arma y se le escaparon disparo. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.